Bueno, yo estaba un día buscando por internet, eh, puse, me puse a buscar retiros que fueran en Cataluña y esta fue la primera opción que, que me salió y me gustó mucho, seguí buscando y seguí buscando y al final como que eh, la que más me llamaba era, era esta opción. Bueno, yo eh, lo que pasa es que dejé el trabajo eh, llevaba más o menos ocho años en esa industria y decidí hacer un cambio en mi vida eh, radical entonces, el primer paso fue dejar la empresa sin tener como algún, algún siguiente paso. Yo estaba en un estrés impresionante, me sentía fatal. Eh, yo creo que muy cerca de, de estar dentro de una depresión. Eh, estaba en... Bueno, no sé, estaba en un muy mal lugar porque estaba en una empresa, bueno, en un, en un sitio donde yo sabía que no era mi, mi pasión y sentía que el sistema me estaba manteniendo ahí y que yo no podía salir de ahí y, pues, estaba en una mala posición, sí. O sea, tengo una energía interna que de verdad eh, espero poder aprovechar en los siguientes días y comparado con el primer día que vine, que venía un poco cabizbajo o así, siento que estoy bastante cambiado, sí. Me siento muy contento, muy contento, sí. Eh, bueno acabamos de hacer un recorrido por el bosque descalzos que nunca me imaginé que lo haríamos algo así y pues me llenó de energía suena muy espiritual pero de verdad me siento muy muy positivo muy muy contento y muy contento sí.